Bienvenidos a De Ilustrare. En este nuevo video tutorial continuaremos con la serie de videos de Ilustrando desde cero, hablando a fondo sobre ilustración de personajes. En el video anterior creamos los pinceles que estaremos usando a lo largo de estos tutoriales y te dejo el link en la descripción de ese video para que lo veas y también para que puedas descargarlo gratis. En este tutorial nos enfocaremos a fondo sobre el delineado con algunos puntos a tomar en cuenta y también algunos tips para que el resultado nos quede genial. Y ilustremos. Abrimos nuestro programa Illustrator y creamos una mesa de trabajo de 1500 píxeles por 1500 píxeles. Ahora abrimos nuestro icono de biblioteca y nos dirigimos a definido por el usuario. Y ahí nos debe salir los pinceles con el nombre que lo hayamos puesto. Nos saldrá esta ventana y podremos ubicarla donde nosotros querramos y donde mejor nos acomodemos. En mi caso, lo dejaré aquí, así me siento más cómodo al momento de trabajar. Ahora, colocamos la imagen que ilustraremos. Hay algunas formas de hacerlo. Una puede ser arrastrando la imagen. Después la centramos y modificamos su tamaño para que no sobrepase el límite de la mesa de trabajo. Otra, es irnos a Archivo y Colocar, buscamos la imagen y le damos a Colocar. Con esta opción podemos colocar la imagen al tamaño que queramos. Yo digo que resulta más fácil simplemente arrastrar la imagen, también porque ayuda a ver si la imagen tiene una buena calidad. Yo usaré cuatro diferentes personajes, Algunos de ellos los tomé de la sugerencia de ustedes, que por cierto, gracias por esa ayuda. Bajemos de su opacidad para que no nos distraiga el color, en algunas fotografías se suele bajar más la opacidad y eso porque tiene mucha luz, déjalo entre un 70 a 90%. El tema del cabello y las cejas los veremos en el siguiente tutorial. Aquí nos enfocaremos solo en el delineado, como del rostro, del cuello, etc. Las herramientas principales que estaremos usando serán los pinceles que creamos, la herramienta pincel, la herramienta selección directa y el lápiz. Primero, seleccionamos el pincel con esta forma, este se llama Dilos Brush 1. Primero, usamos este y después usaremos los otros. Con el color, asegúrate de que el relleno no tenga color, sino solo el trazo. Y este lo cambiamos a color negro. Seleccionamos nuestro pincel, hacemos un zoom y empezamos a delinear todo el rostro. Podemos subir la suavidad del pincel para que los trazos sean más sueltos. Y un punto a tomar en cuenta es que los trazos con este pincel, si los hacemos largos, no habrá mucho grosor mientras que si los hacemos más cortos, el grosor será notable. Pero podemos bajar el grosor del trazo para que no se vea muy grueso. Solo tenlo en cuenta mientras lo haces. Ustedes pueden empezar por donde ustedes quieran. Y algo que olvidé mencionar, desactiva la opción Ajustar a Pixel para que podamos movernos libremente. El primer tip que quiero darte es uno que estaré repitiendo mucho en este tutorial y es que los trazos deben ser lo más fiel posible a la fotografía. Por ejemplo, con este trazo podemos ver que no sigue la misma línea del rostro, ¿verdad? Eso hay que editarlo para que se vea igual que la fotografía. Usando la herramienta selección directa, modificamos estas anclas para que coincidan con la foto. Detalles como estos ayudarán a que la ilustración se parezca mucho al personaje, constantemente usa la selección directa para modificar los trazos y hacer que coincida, un detalle sobre la nariz es que dependiendo de la fotografía a veces es bueno hacer un solo trazo para darle más volumen, mientras que en otras no, en este caso no porque si lo hago nota que se ve extraño, en el caso de Ice Cube verás que lo haremos diferente. Ahora con el lápiz hacemos los rellenos de la nariz y su trazo no debe tener color, pero el relleno sí, de esta manera. Hasta ahora no se ve mal el delineador. Los trazos con este pincel dejan líneas delgadas que hacen que se vea extraño el delineador. No te preocupes, es algo que arreglaremos más adelante con los demás pinceles. En esta parte, mira, el labio tiene detalles que si pasamos por alto nos perdemos. Entonces cuando veas detalles así de en la foto, también hay que trazarlos. Ya con el color y las sombras se verán mejor. Cuando nos toque hacer trazos pequeños, como en el caso de los dientes, bájale el grosor para que los trazos se vean bien. Si te resulta difícil hacer trazos con el pincel, también se puede usar la herramienta Plum. Ayuda a tener un mejor control del trazo, pero yo te sugiero usar el pincel, es más rápido y con el tiempo ayuda a conseguir agilidad para la mano. Veamos el caso de IceCoop para ver otros puntos, él tiene muchos más detalles en los ojos y la sugerencia es la misma, ser fiel a la fotografía, es decir, Hacemos trazos en esos detalles también. Aquí vemos que este trazo no sigue la misma línea del ojo, pues lo editamos para que coincida. Lo que te comentaba de la nariz, en su caso tiene más pronunciada esta parte de la nariz. Quedaría muy bien hacerle con un solo trazo y más después al agregarle sombras y luces. Como te dije esto dependerá de la foto, igualmente puedes ver si te quedaría bien o no en tu caso. Con los dientes procura no hacerlo de esta forma porque perdemos detalles, mi sugerencia es que lo hagas de esta forma ya que con el color y las sombras le daremos más volumen, ya verás. Pasemos con ella ahora, de la misma manera hacemos trazos como en la foto teniendo en cuenta sus detalles, en esta parte del ojo tiene este detalle que hay que trazar. Esta parte del labio tiene otro detalle y lo trazamos de esta forma. Hago este círculo para darle un toque final después, esta idea está en uno de los videos que había hecho sobre las tres formas de finalizar una ilustración. El cuello también tiene este detalle, y lo trazamos, en sí, cada detalle que veas haz un trazo, que en la ilustración también tengan esos detalles, así lograrás que el resultado quede genial. Para hacer esta parte del ojo, usa un círculo si quieres, o simplemente haz un trazo. Hasta aquí se ve bien el delineado. Finalmente, Luisito. Hasta este punto, el delineado debe tener un buen avance, y puede verse algo así, serían como las bases, hagamos los detalles de su rostro, para ello bájale el grosor del trazo a un nivel bastante bajo, en mi caso lo bajé hasta 0.05, hacemos un zoom para ver mejor esos detalles y hacemos trazos, te recomiendo que estos trazos no sean muy pronunciados, es decir muy largos. Esos detalles nos ayudarán un montón al momento de dar sombras Porque serán como nuestras guías y será más fácil Mira cómo se ven Hagámoslo con Aisco. Aquí me he olvidado de hacer esta parte Ah, y ten cuidado cuando hagas estos detalles Sobre todo con los ojos Mira, si hacemos trazos muy largos en esta parte del ojo Cometemos el error de hacer resaltar ojeras y a veces creamos ojeras cuando no las hay. Eso no quiere decir que no vamos a hacer trazos ahí, sino que debemos tener cuidado de no hacer muy largos estos trazos para que no resalten. Lo mismo sucede en el caso de sus mejillas. Unos trazos cortos ayudarán a que tengan esos detalles pero que no le den la apariencia de vejez acostúmbrate a ocultar la foto y ver cómo te está quedando los trazos. Si ves que algo no está quedando bien, intenta averiguar cuál es el problema y corrígelo. De esta manera el delineado cobrará forma. Recuerda reducir el grosor de los trazos para que se vean como detalles. Igualmente no exageres con los detalles para no dar una impresión de vejez. En el caso de Lucito no hay mucho detalle que añadir y quedaría así pero no lo dejaremos así. Regresemos con Sendai. Su delineado tiene trazos delgados y a la vez gruesos haciendo que tenga un desbalance con los trazos y eso es lo que arreglaremos usando el pincel número 2, el dilus Brush 2. Con este, no solo corregiremos esos detalles, sino que hará que el delineado tenga un balance, más peso y se vea mejor. Mira, seleccionamos este pincel, hacemos un zoom y en donde hay un desbalance, por ejemplo en su labio, debemos crear trazos para que tenga un equilibrio. Lo que hace este pincel es simplemente añadir más peso y darle más equilibrio. Pero ten en cuenta la dirección en la que haces el trazo. Si empezamos de derecha a izquierda da más grosor en la izquierda. Si empezamos de izquierda a derecha da más grosor en la derecha. Y con eso en mente ubicaremos bien la dirección en la que haremos los trazos. Como te mencioné. La idea es cubrir esos trazos delgados y generar equilibrio lineal para que al final de todo el delineado se vea genial. ¿Notas un poco la diferencia? Bueno, hay algo más que podemos hacer, pero primero sigamos con IceCope. Aquí tenemos algunos trazos que se cruzan que son delgados, entonces agregamos más peso con el mismo pincel. Usa este pincel en todos los trazos que sean necesarios y recuerda bajar su grosor y quedaría de esta forma. ¿Qué tal con Jenny Kim? sientes que se ve mejor intentemos una vez más con Luisito yo creo que aún podemos mejorarlo. y es que cuando estemos en este punto del delineado y hayamos hecho todos estos pasos y pienses que ya terminaste no te vayas sin hacer esto lo que haremos ahora hará que el delineado tenga más peso y se vea aún más genial para ello usamos nuestra herramienta lápiz, con esta herramienta crearemos una especie de pequeñas sombras en diferentes partes del rostro, veamos. Me dirijo al labio y puedo crear rellenos en esta parte del labio, así. También lo podemos agregar por la oreja, en la parte del cuello o del ojo. En sí, en lugares donde podrían crearse pequeñas sombras. Todo esto le dará un toque aún más interesante al delineado. Mira, se ve muy muy bien. Tómate el tiempo para generar estas pequeñas sombras con el lápiz y dale un estilo más genial al delineado. Resumen. En primer lugar, sé fiel a la fotografía, lo más que puedas. Comienza usando el pincel Dilus Brush 1. Esto para hacer las bases. Juega con el grosor de los trazos. No todos los trazos tienen que tener el mismo nivel. No olvides los detalles del rostro, pero sin exagerar para que no se vean viejos ni cansados. Después, Usa el Dilos Brush 2 para corregir desbalances lineales. Después, usa el lápiz para crear más peso, agregando pequeñas sombras de rellenos negros. Sobre todo, dedícale tiempo y muchas ganas en hacer estos pasos iniciales. Verás que el resultado valdrá mucho la pena. Cuando trabajemos con el cabello, la barba y las cejas, tomará más formas de alineado y cada vez se verá aún mejor. Por eso, Suscríbete y no te pierdas el próximo tutorial que hablaremos exactamente de eso. Cómo hacer el cabello, las cejas y la barba. Soy de Ilustrare.